qué tal endurator bueno hoy os voy a traer este tutorial de cómo cambiarle el aceite a, a una tija a una íntegra vale a una led íntegra ya que algún suscriptor me lo ha dicho que si sí podía subir un vídeo de cómo cambiar el aceite deciros que ya lo he hecho vale pero lo voy a volver a repetir para que lo veáis y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 Esto es muy fácil, se le quita el aire y lo que haremos es quitarle con esta pieza la válvula, ¿vale? O sea, lo que es el, el, el obús a la válvula, ¿vale? Para que no, no coja aire ni nos dé ningún susto a la hora de desenroscar el tapón que lleva justo debajo. ¿Vale? Quitamos el obús Y lo dejamos aquí Que no se nos pierda Bien, segundo paso Tenemos que desenroscar Esto ¿Vale? Desenroscamos Y bueno, deciros que la he dejado preparada Pues para eso, para poder Para poder Hacerlo rápido y que tengáis una referencia. ¿Vale? Y ahora aquí. Lo que haremos aquí con cuidado. Sacar esto así. Y esto ahí. Le quitamos. Las agujas. ¿Vale? Pues yo os, la voy a, os lo voy a quitar. ¿Vale? Esto lo dejamos ahí. Y quitamos el este. Ahora vamos a trabajar aquí. Vale, este es el tapón del aceite. Entonces, cogemos los alicates. Vale. Yo utilizo estos alicates, ¿vale? Con cuidado. Lo que haremos es desenroscar un poco A apretar esto un poquito que me tenga más sujeción. Vale, ahí tiene la sujeción perfecta. Entonces lo que haremos es. ¿Veis? Tiene una poquita de presión. Hay que tener cuidado de que. no nos salte y nos pueda lastimar o incluso perder alguna pieza. Dejamos los alicates aquí. Como podéis ver, este es el embolo que hace que el aceite pase de una válvula a otra. Ok. Lo vamos a dejar aquí. Y ahora... Como el aceite este está limpio, ¿vale? Yo utilizo aceite... Este aceite pone que es de 15, pero realmente es... Está mezclado 7 y... 7 y 2 creo que es. Entonces no es un aceite muy espeso. Lo que haremos es... Echar el aceite aquí. Todo lo que es... El conjunto Vale Vamos a limpiar esto Bien, ahora tenemos que hacer que la válvula baje para abajo. Hay que está goteando aceite. Vamos a poner esto aquí. Ahora vamos a sacar. Ahora vamos a sacar lo que es la cámara donde se aloja el aceite y donde tiene el embolo. Voy a utilizar esta pieza, ¿vale? Donde pondremos aquí y golpearemos para abajo. tener en cuenta una cosa. Eh, puede estar muy duro. Entonces habrá que darle para que nos vaya nos vaya bajando poco a poco, o sea, hay que darle fuerte para que desencaje y pueda bajar. Y ahora utilizaremos el mismo, este mismo émbolo para sacar este, ¿vale? Esto lo dejamos aquí y ahora con este. Limpiamos aquí. Ahora vamos a utilizar esto. ¿Vale? Para... Bien, como podéis ver, ya he sacado esto. saca la válvula y ahora os explico. Os explico. Esto es el émbolo, el émbolo que separa. El aceite del aire, ¿vale? Y esto va encajado aquí. Hay que tener cuidado y lleva dentro una tórica, lleva dentro una tórica que es lo que hace la presión para que esto no se mueva, ni se escape, ni se filtre el aire con el aceite, ¿vale? Esto cuando lo metáis dentro del tubo. Esto va así ¿Vale? Esto cuando lo metéis dentro del tubo El émbolo este tiene que estar Lo más pegado a la válvula ¿Vale? Porque el aire pasa de aquí Y, y lo que hace es que el aire Presiona el aceite para acá El aceite lo mete para adentro, aquí dentro Y luego cuando pulsáis Sale el aceite Y el aire pasa aquí Vale, entonces vamos a montarlo. Bien, metemos esto. Vale, colocamos esto y damos vuelta a nuestra a nuestro vástago y esto lo metemos. ¿Cómo vamos a meter el émbolo hasta abajo? Pues con este tubo, con un tubo de estos Lo que haremos es Ahí Ya está metido Ahora lo que hacemos es el aceite. Dicen que son que es, que son 30. Pero esto esto es a ojo, ¿vale? Lo que hay que hacer Ahora os lo enseño. Mira, mirad, veis el aceite está en, aquí en el centro, ¿vale? Ahora lo que hay que hacer es, hay que meter todo esto, y una vez que lo hayamos metido, hay que enroscar el tapón. ¿Y cómo se mete esto? Bien. Nos hace falta esto también, ¿vale? que es la aguja. ¿Por qué? Porque ahora cuando esto lo metamos y haga presión con el aceite... Va a llegar un momento que no va a entrar, porque va a hacer presión. Entonces lo que tenemos que hacer es apretar la aguja, ¿veis? Para que entre, vaya entrando. Y una vez que ha entrado, lo que tenemos que hacer es taponar. ¿Veis? Taponamos Enroscamos Vale Vamos a enroscar enroscamos hasta que veamos eh, que hay que hacer ya mucha fuerza para poder apretar más vale Hagamos esto y vamos a darle presión. Es importante que el aceite, cuando metáis el, el émbolo, ¿vale? El aceite no se salga mucho. Cuanto menos se salga, mejor. Porque si la cámara tiene aire, o sea, una, alguna burbuja de aire, pues ese aire lo que va a hacer es que se os meta un poco la tija. damos presión 150 PSI ¿Vale? Le ponemos la aguja ¿Para qué? Bueno, para saber si ha funcionado o no ha funcionado. ¿La aguja esta qué misión tiene? Pues tiene esta misión, ¿vale? la aguja apretas... ¿Ves? Si la aguja la aprieta, la tija baja. Si le quitamos la aguja, si todo ha salido bien, ¿Veis? Flesa un poquito, o sea, se hunde una pizqueta. Eso quiere decir que no he llegado a, a llenar totalmente el depósito de aceite. Entonces me tocará volver a sacar el, el émbolo este y volver a echarle aceite. Hay que quitarle el aire también, por seguridad. Y entonces, bueno, poder sacarlo. Para poder sacarlo todo y tal. Para poder sacarlo y que se nos quede bien. Ahora lo que quedaría sería montar las piezas. Y ya tendríamos nuestra tija eh, con un cambio de aceite hecho. Una vez que hagáis varios cambios y le pilléis el tranquillo, eh, eh, os saldrá bien. vale No que, no, sea, no se os hundirá como en este caso a mí. Si os ha gustado, dadle un me gusta, compartir con el resto del mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.